Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer tres empaques kawaii, son tres bolsitas de regalo personalizadas con animalitos, están muy fáciles de hacer y con materiales muy económicos, vamos ahora con el paso a paso. Cortado rectángulos en cartulina de 28 cm por 17 cm y lo vamos a pegar. hacer el quiebre para doblar más fácil la bolsita vamos a doblar en este extremo un centímetro aplicamos silicona líquida y pegamos ahora en esta parte a partir de los 3 centímetros vamos a medir la mitad en este caso son 7 centímetros, de nuevo trazamos y hacemos el quiebre voy a abrir y doblamos así más o menos calculamos por ahí unos 4 centímetros y volvemos a doblar al otro lado, vamos a doblar igual así Hacer los quiebres de los lados y ahora esta parte de los 3 centímetros lo vamos a cortar. Los vamos a doblar así para pegar. Los vamos a aplicar silicona líquida y pegamos. Vamos a tomar cartulina y cordón seda, vamos a aplicar silicona líquida así, lo doble así para saber dónde voy a pegar el otro la otra parte de cordón seda y vamos a pegarle una cartulina blanca de 2 centímetros para tapar el cordón, pegamos el otro y de nuevo pegamos cartulina blanca, nos quedaría así esta parte le voy a aplicar silicona líquida y vamos a pegar un cuadrito de cartulina blanca lo mismo en este lado dos partes de 3 centímetros voy a aplicar ahora silicona líquida para pegar dos cuadritos en goma eva escarchada frucsia Ahora en Fomio escarchado corté estas bolitas de colores, corté estas orejitas y las pegamos y en foamy escarchado dorado voy a hacer el cuerno. Vamos a cortar así. En este foamy escarchado fucsia vamos a hacer el pelito y lo cortamos. Y lo vamos a pegar acá en el centro aplicamos silicona líquida al cuerno y pegamos. Ahora aplicamos silicona líquida para pegar las bolitas. Vamos a pintar esta parte de las orejitas y delineamos con negro. Ahora vamos a hacer los ojitos y la trompita. Contamos esta parte con marcador azul. Hacemos las cejitas y terminamos de dibujar esta parte. Vamos a delinear los ojitos, hacemos las lucecitas y delineamos esta parte hacemos como unas rayitas en ambos ojitos y llenamos, Lamentamos de negro. y delineas toda la imagen estos lados vamos a hacer acá los cacheticos ahora vamos a coger un, una cartulina amarilla y vamos a hacer una florecita vamos a pegarla acá en el centro y vamos a marcar con una frase con amor vamos a repasar así toda la frase y ahora voy a hacer estas líneas en el cuerno y a repasar la frase con este marcador, igual vamos a hacer rayitas para decorar la florecita, terminamos esta primera bolsita, ahora vamos a hacer otra bolsita igual y vamos a cortar, ahí les dejé la medida, vamos a cortar la orejita o las orejitas y las vamos a pegar en los lados. Voy a hacer otra bolita en la orejita rosada, en ambas orejitas y en esta parte, esta va a ser un hánster, vamos a hacer esta bolita amarilla, las paticas y hacemos los ojitos, las cejitas, las lucecitas, la naricita, la boquita. También cacheticos y vamos a pintar o a llenar con negro los ojitos, las barbitas, y vamos a delinear las orejitas. Lo hacemos también con estas paticas y terminamos de delinear las orejitas. y en el centro le vamos a pegar un corazón voy a delinearlo que me parece que se ve mejor y escribimos para ti y terminamos esta bolsita ahora seguimos con la última que sería la misma medida vamos a utilizar cartulinas y unos corazones que corté, unas bolitas para los ojitos y vamos a pegar las orejitas vamos a pegarlas detrás vamos a doblar así bien para que peguen bien las orejitas vamos a hacer en esta cartulina la trompita del elefante la cortamos y pegamos acá ahora vamos a aplicar silicona líquida para pegar las bolitas de los ojitos y pegamos en las orejitas dos corazoncitos más pequeños color fucsia. En esta parte vamos a hacer las patitas. Hacemos acá como dos cuadritos. Ahora vamos a pintar los ojitos. a pintar este y vamos a delinear la trompita vamos a terminar de llenar este ojito, en el centro voy a pegar un corazón y voy a escribir esta frase con cariño y voy a delinear el corazón voy a doblar acá la trompita para que quede como en alto relieve y terminamos la última bolsita espero que el tutorial les haya gustado si es así manito arriba comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima